Hola, ¿qué tal? Juan Rosado, hoy quiero compartir contigo uno de los productos que más yo utilizo acá en el día a día, el Rio Vida, el Rizum, el Energy y hoy quiero prepararte una mezcla que yo le he llamado la bomba, que cuando tú te la tomas te vas a llenar de energía, de fuerza vas a poder trabajar mejor, vas a poder entrenar mejor y no tan solo me la tomo para sentirme bien sino que la comparto con todos mis amigos la gente que viene a mi casa le ofrezco yo no ofrezco café, yo no ofrezco coca cola ni sodas yo le ofrezco una deliciosa bebida que he preparado con los mejores productos de 4 Life para que usted se sienta bien y tenga un buen día así que tome esta receta totalmente gratis. no estoy cobrando por ella Espero que se la disfrute. Miren, comienzo con echarle cuatro, eh, una onza y media de rizón. Cuente conmigo. Uno, dos, tres y cuatro. Esa es la medida que yo le tengo. A ah, ojo. Ahora, le, le, le, le pongo dos sobrecitos de... Claro, eso es si usted lo hace por la mañana. Dos sobrecitos de el, el producto que más se están utilizando ahorita las personas allá afuera para tener una energía completamente ¿eh? todo el día. Le conectamos acá, a ver, y le echamos ¿eh? el Energy. La gente siempre me está preguntando, ¿cómo es que tú preparas eso? Porque cuando le doy a probar, lo quieren otra vez. Y después del Energy, ¿eh? aquí tengo el Río son los mejores antioxidantes del mundo, que esto hay que escondérselo a los niños, porque se toman el pote completico. ¿eh? Le echamos acá una onza de río vida. ¿Ve? Ahí tiene una onza de río vida. Después de eso, yo le, le, le, le coloco cuatro pedacitos de hielo. ¿Y por qué cuatro? Para que tenga la medida perfecta y tenga siempre el mismo sabor. ¿ves? Esa es la receta. Uno, dos, tres y cuatro. Adicional a eso. Le añado ¿eh? 4 onzas de agua. La medida tiene que ser perfecta para que quede delicioso. Ya se lo voy a dar a probar aquí a un amigo mío. sé que es. Adicionar, le vamos a conectar un limoncito fresco Y la gente se me pregunta, ¿y por qué tú le echas limón? Bueno, porque el limón hace, le da ese balance entre lo dulce y lo amargo, y le da un sabor distinto y más y, y, y rico y delicioso para eh, eh, tomarlo y la gente, aparte que el limón tiene mucha vitamina C. Miren la vaina, aquí está. ¿Eh? Y lo exprimimos acá. Esta es, esta es la bomba que tanta gente habla. Cuando uno comparte los productos con la gente allá afuera, usted está dando vida y está dando salud a tantas personas que realmente lo necesitan, Ven acá. le tapamos acá, esto es una una porción para una persona, no para dos, para una persona, si usted va a hacerlo para dos o tres, ya van a ver cómo mañana o oh, yo comparto con más personas, yo entonces lo que hago es que duplico la cantidad según las personas que van a tomarlo, claro y siempre y cuando Hágalo en el frasquito que de For Life, que es quien realmente produce esos productos para tener la excelencia de esta rica bomba que yo me la voy a tomar. Ya está preparada la cantidad correcta. Una onza de Rio Vida, una onza y media de Rizum, medio limón fresco ¿eh? y dos paquetitos de Energy siempre y cuando usted empiece el día. Soy Producto del producto. Permiso. Usted tiene que probar esto. Tiene que probar esto. Mucho éxito campeón y cuide su salud. Juan Rosado, el guardia que compró su sueño. Vive.